Hola amiga, hoy vamos a realizar este cuello circular o bufandas Circular, como queráis decirlo Los materiales, ahora os digo que necesitáis Espero que os guste y que os sea fácil la labor Venga, vamos al libro Hoy vamos a hacer este cuello Y yo voy a hacer un segundo, pero... Solo voy a grabar a la primera vuelta de cómo se realiza, y luego de este mismo cuello os voy a enseñar cómo hice la, la banda. Esta entonces, vamos a hacer: yo hice 65 cadenetas, pero aquí lo que tenéis que hacer realizar esa vez. ¿Cómo lo queréis de, de ancho el cuello? Si lo queréis que no se pegue mucho en el cuello o que esté más abajo. Yo en verdad no lo quiero que se pegue mucho a mi cuello. y le he puesto 65 cadenetas. Mi hija lo quiere que esté más pegado. Y, le, y se lo estoy haciendo de 55 cadenetas. 55 puntos. ¿Vale? Y una vez que hagamos los 55... Ah, bueno, perdona. Vaya a necesitar, yo voy a, voy a utilizar, mm, he tenido que comprar tres bobinas de 100 gramos y voy a utilizar marrón, beige y azul marino en este trabajo. Voy a tener, voy a trabajar dos vueltas de beige, dos de marrón, dos de azul marino, beige, marrón, azul marino y beige, ¿vale? La última es beige. El que más gasto es el beige. Pues y la el grosor de mi hilo es de 5 milímetros ¿vale? de 5 milímetros y me pedían este ganchillo esta, esta lana me pedía un 6,5 yo estoy utilizando un 9 la aguja número 9 quiero que esté bofo que esté tiernita la bufanda un botón o dos según queráis ahora os diré por qué dos y una aguja cochonera ¿vale? perdonad que me quería ya poner una vez que realicéis la cadeneta tenéis que verificar una vez que la hagáis del largo que queráis eso es el largo que queráis si queréis yo mido esta pero voy a medir la cadeneta mide 55 vale con 55 puntos el mío mide 69 con 65 puntos ya la medida que queráis yo la quiero un poco que no pegue mucho al cuello Es que soy calurosa y no me gustan los cuellos que se me peguen Que no me gusta, vaya Entonces de 55 a una anchura que está bien 55 centímetros, ¿vale? O 69 como queráis La mía es de 69 Y ahora tenéis que verificar una vez que hagáis todas las cadenetas Los puntos que no te retorcía las cadenetas y con el punto del nudito que empezamos ahí hacemos un punto deslizado para ir dejando lo menos perfección un punto deslizado tiramos de, del hilo y ahora la colita de, de haber empezado vamos a ir escondiéndola sin que tejemos subimos con dos cadenas una y dos ponemos una lazada voy escondiendo esto y en el primer punto hacemos metemos hebra sacamos aquí en la colita esta no se equivoque aquí y cerramos lazada siguiente punto sacamos tenemos tres hebras metemos la lazada y cerramos lazada siguiente punto tenemos tres aquí y cerramos lazada así todo el trabajo todo el trabajo va a ser así pero ahora os voy a enseñar cómo identificar ¿Qué, qué trabajo, cómo va a salir, qué motivo va a salir del punto, vale. Lazada, y ahora nos vemos aquí. Bueno, hemos llegado aquí al final. Entonces, lazada, el último punto que lo tenemos aquí, lazada, y cerramos. Y ahora, a donde hicimos las dos cadenas, nada más empezar en el tercero hacemos punto deslizado. Ahora para subimos otra vez con dos cadenas. Damos la vuelta de trabajo y como veis, mira el, el motivo, se ve la espiguita, ¿veis la espiguita? La tenemos aquí, igual que aquí la tenemos, lo tenemos aquí abajo y nuestro trabajo va a ser siempre buscando la espiga de aquí esta espiga que, que vemos aquí vamos a hacer la, el punto vamos a hacer la lazada y vamos a coger la espiga de abajo el primer punto que veáis nada más empezada la vuelta vale desde el primero lazada veis la espiguita la cogemos la hebra de abajo, sacamos lazada y así todo. ¿Veis? Tenemos aquí que normalmente haríamos así, o cogeríamos una hebra de aquí, según lo que sea. Pero este motivo de hacer la lazada, pues sale la espiga aquí en este lado, espiga V, como digáis. ¿sabéis? veis? Esto, pues vamos a cogerlo la hebra por abajo la de abajo eh, no he echado la lazada perdón lazada la hebrita esa lazada y cerramos La lazada la espiguita esa la hebra de abajo como veis es fácil eso lo voy a identificar en todas las puertas. Así va a ser todo el trabajo. Ahora os enseño el cambio de color y ya está. Y ya nos vemos a cuando pongamos la banda. Ya la relación es la que queráis. Hacer de colores y la cantidad y la anchura que vosotras queráis. Eso ya depende de vosotras. Ahora yo mido la anchura mía de mi bufanda. Del cuello y vosotros la haréis así o lo hacéis más menos gruesa como deseáis la espiga y ya está y ahora veis que se está viendo ahora por aquí ya la espiga ese es el motivo que vamos a tener de, de nuestro cuello y ahora cuando le demos la vuelta saldrá otro por este lado entonces esta bufanda es reversible por eso he dicho dos botones porque le podéis poner dos botones uno aquí y otro aquí y tenéis reversible, es reversible, si queréis, yo no quise hacerlo bueno, pues ahora nos vemos, la espiguita que está aquí, la hebra ¿Veis? la espiguita se ve claramente, en todo el trabajo vamos a ver eso estoy llegando al final, la espiga, pasada y cerramos, el último punto para que lo veáis. ¿Veis la espiguita ahí? Con la V, como dicen otros. Y lo mismo. Una, dos. Al tercer punto, hacemos punto deslizado. Y este punto de deslizado, este punto de este cuello, otro que hice con otro punto, quedó muy bonito el punto deslizado. Y, y este no me gusta. No me gusta porque... Ahora lo voy a descoser o lo enseño. Porque vamos a hacer la banda aquí dentro de este cuello. Entonces no me gusta cómo queda. Y como no me gusta, por eso como hice la banda, digo... Como vamos a juntar ahora este hilo con este hilo. Pues lo suyo es escondiendo la hebra sin que vayamos tejiendo. Pues no. Yo no... En este... Tiramos de la hebra base bastante, veis. Tiramos, cambiamos de hilo, ponemos el otro, cortamos la base y así es todos los trabajos. Vamos a ir cortando y poniendo. Y ahora, pues lo lógico es que vayamos escondiendo la hebra, subimos con dos cadenas damos la vuelta al trabajo para buscar la espiga veis ya no ha salido aquí y ahora va a salir la otra espiguita esta nos va a salir por el otro lado entonces le damos la vuelta para buscar la espiguita esa y lo suyo es que vayáis escondiendo la hebra pero yo pensé que no que no porque como yo iba a poner la banda y no me gustaba el, cuando junto esto se nota mucho la junta, no me gustaba digo, bueno, pero para qué voy a ir escondiendo la hebra si yo voy a, a poner una banda, pues lo que hago es hacerle un nudo ahí a las dos, espera, lazada espiguita la primera, nada más la, da la vuelta espiguita, y ahora veréis cómo sale otra es reversible esta bufanda porque el motivo se ve en los dos lados igual vale y entonces pues es lo que estaba diciendo podéis ir escondiendo la hebra así que vayáis tejiendo o hacer lo que he hecho yo yo le he hecho un, simplemente un nudo y luego corto el exceso de hebra cómo voy a poner la banda, porque no me gusta cómo se junta aquí el punto, se ve muy feo, en cambio otro punto que hice de otro cuello no se notaba, pues a ponerle la banda, pues no se va a ver. Y no tengo por qué estar escondiendo la hebra, no me hace falta. Entonces ya busco la espiguita, espiga, la hebra de abajo, ¿vale? Y ahora veréis cómo se va a ir viendo en los dos lados lo mismo. ¿Veis? Aquí ha salido y aquí también lo tenemos. En los dos lados vamos a tener el mismo dibujo. Y es fácil identificar este motivo porque cada vez que terminéis tenéis que dar la vuelta a la voz y buscar la espiga. La espiga, y ya sabéis cuál es la, la vuelta que os toca. Y ya está y así ya vais cambiando yo voy a hacer dos vueltas de cada color entonces mi trabajo es uno beige luego azul marino marrón luego he hecho beige marrón dos vueltas dos de beige dos de marrón dos de azul marino beige marrón azul marino y he terminado con beige vale y esa es la relación que tengo. voy a hacerle del trabajo. Y bueno, y ahora os enseño cómo, cómo se pone el botón y cómo se hace la banda. Aquí ya he terminado con dos puertas de azul marino y ahora vamos a cambiar marrón, pero es solamente para que veáis que es igual. No tiene más historia que todo el momento, es lo mismo. Hacemos así, tiramos del azul y ya os he dicho que aquí ya cortáis el hilo y si queréis vais escondiendo por aquí el trabajo y si no lo que yo he hecho un nudo entonces vamos a ir tejiendo yo lo voy a dejar ahí porque voy a hacerle un nudo y ya está y ahora otra vez lo misma la misma operación tiramos de la submarina para que esté el prieto Y hacemos el nudo o escondemos la hebra. Como queráis. Subimos con dos cadenas. Una y dos. Damos la vuelta y buscamos la espiga. ¿Veis la espiguita? ¿Veis? Ya tenéis aquí una espiga. Aquí otra. Aquí otra azul marino. Y ahora va a salir otra en cuanto hagamos esta. Saldrá la otra espiga. La otra de azul marino. Saldrá. Entonces, las dos cadenas y la espiga lazada y la hebra de la espiguita de abajo lazada y cerramos y se va a ir viendo la otra va a salir la otra en cuanto terminemos con esta vuelta ay pues, perdón, perdón <risa> estaba haciendo con azul marino es que el azul marino no lo quiero cortar todavía Porque es que no sé si voy a seguir con azul marino o con otro color Porque esto es otro cuello Quiero solo probar Perdón Hagáis caso a lo que he hecho antes Dos cadenas Espiga Hacemos aquí Y lazada Espiga espiga Y ahora nos va a salir. Ya tenemos una. Ay, perdón. esto no es la espiga. Aquí está. Nos va a salir la otra espiga del submarino. ¿Ves? ¿Qué está saliendo? Ahí. Lo estáis viendo? ¿No? Igual que está aquí aquí el motivo se va a ver por los dos lados y esto no os preocupéis podéis hacer como he dicho un nudo un nudo y cortamos luego el exceso y como la banda lo va a esconder tanto el punto de lizado como esto pues ya está no tenéis que estar luchando ya está banda lazada espiga de abajo hebra de abajo lazada sacamos esto no tiene más historia que esto vale y ahí se va viendo el motivo está por los dos lados igual los dos lados y ahora vamos a hacer el botón la banda y el botón bueno, pues este es mi cuello de 65 cadenetas El otro no lo he terminado Entonces por eso he descosido el S Para que veáis La junta de este cuello Como que no me gusta Veis que es un punto deslizado que queda feo En cambio otro que hice con otro motivo Con otro motivo de punto Quedó muy bonito Entonces a la vez que he hecho eso He ido poniendo los nudos Veis los nudos Le he cortado su hebra Nudo de azul marino marrón y se ven los nudos y ahora con la banda se esconde todo y ahora os voy a enseñar mi banda tiene 7 centímetros la anchura de mi bufanda que yo recuerde la anchura una vez que sea circular es de 38 centímetros vale 38 y la anchura 23 de 23 centímetros la anchura de, de esta banda tiene 7 centímetros o 9 vueltas, entonces es muy fácil de realizar. Tenéis que realizar 30 cadenetas. Una vez que la hagáis, las 30 cadenetas, pues vamos a introducirlo por aquí. Yo voy a enseñar cómo lo hice solamente en esta vuelta y se acabó. Tenéis que estar. Que está ahí derecho, toda la cadeneta que está derecha como lo hicimos con el cuello y hacemos un punto de lisa en el mismo nudito ¿por qué lo hacemos en el mismo nudito? pues para no tener tantos motivos ahí estropeados pero esta, y lo tiene que pasar por aquí, ahora lo pasaré y un punto de lisa y la colita de esta la vamos a ir escondiendo subimos con una cadena y hacemos medio punto en el siguiente punto enseguida y la colita la vamos a ir escondiendo así que vayamos medio punto o punto alto como queráis medio punto y para poder trabajar bien para poder trabajar es solamente que le vaya a dando la vuelta a la cadena Vamos a tejer en circular. Como hemos hecho con el cuello, vamos dándole la vuelta así y vamos tejiendo. ¿Vale? Ahora nos vemos aquí. medio punto, punto alto, como queráis. Eso es a gusto de vosotras. Yo le di 8 vueltas o 9, no me acuerdo. 7 centímetros de anchura. La queréis más gruesa, la hacéis más gruesa, no hay problema. Y ya está, ya es hasta llegar aquí. Que Hacemos punto de deslizado en la cadena. Bueno, ahora no... Aquí me falta el último punto. Hago el punto medio punto. Y a donde subimos la cadena que está aquí, ¿la veis? Hacemos punto de deslizado. punto liso, volvemos a subir con cadena, que conseguimos con esto pues no tener costura y de, de todas formas va a ir el botón aquí así 5 apenas se aprecia subimos con la cadena y seguimos y ya está, seguimos el siguiente punto hacemos, medios puntos así hasta que hagáis los 7 centímetros de anchura o más, lo que queráis lo podéis hacer con punto alto con medios puntos, como queráis vale cada vez que llegamos aquí, subí con una cadena, se un punto de lisa con la cadena y apenas se aprecia la junta. ¿Ves que no, está, no se aprecia? Que está aquí y no se aprecia. Bueno, pues voy a desbaratar esto y voy a enseñar el botón. Bueno, pues nebramos en una aguja, hacemos un nudito aquí, verificamos todas las imperfecciones esa que os he dicho antes, que teníamos, tanto la junta el punto hoy con las niñas, que vos, se están pegando. Como el punto deslizado, como los nudos esos que yo he hecho aquí, pues los vamos a esconder con la banda. Y ya pues... Verificamos que quede todo bien, bonito. Metemos la, la aguja por aquí, no por la banda, por aquí. Para el nudito ese que se quede debajo de la banda Paso por aquí Choque la hebra Ahora verifico donde quiero poner el botón Por eso ahora os digo como porque veo que está en el medio Lo meto por aquí y ahora es cuando os digo que si queréis poner un segundo botón, ¿ves? ahora vamos a atravesar todo lo que trabajo. Desde aquí a aquí. Y ahora es cuando tenéis la oportunidad de poner otro botón en el otro lado. ¿ves? Haciendo así. Y ya tenéis botón por los dos. Y es reversible la bufanda. Yo no, Yo no quiero. Así que la voy a hacer así. Mi hija sí lo quiere, o sea que como la bufanda de mi hija no está terminada, que está ahí sin terminar, esto lo he descosido para que lo veáis ahí cómo se hace y ya está. Y pasar los nudos. El botón es, aparte que da una decoración muy bonita, estamos poniendo la banda bastante firme y no se va a mover y todas las imperfecciones esas no se va a ver nunca, ni los nudos ni el punto deslizado mis so, mi sobrinas están ahí abajo jugando y están dando una, una guerra con el perro bueno, pues ya está ya hemos dado vueltas suficientes y ahora yo mm, termino la costura de esta forma Todas mis costuras termina igual aquí veis esto lo meto introduzco por ahí y lo hago suelo hacerlo dos veces tiro bastante y, y así aquí he pasado algo y quiero que se quede bien Espera. bueno, soluciona. ya cortamos y el resultado escondemos la imperfección a esa del punto deslizado que no es tan bonito y aparte no tenemos que estar luchando con la hebra mientras estamos tejiendo y de esta forma yo lo tejí y cuando lo veía por aquí la hebra no me gustaba de esta forma bueno, le hacen los nudos y se acabó. Y espero que os guste. Y es muy fácil de hacer y rápido. Venga, ahora os enseño cómo ha quedado colgado en una percha y ya está. Bueno, este es el resultado del cuello. Es rápido de hacer, no tiene ninguna dificultad. Y si tenéis alguna duda, más que me preguntéis que yo enseguida os responderé. Aquí sale una y salen otros tutoriales de otras cosas. Por si queréis ver algo más mío, venga, muchas gracias por verme y hasta pronto. Chao.